Ok, gracias, gracias mi gente. Aquí estamos, aquí estamos en lo que es Radio Estudio TV 1080p Internacional. Estamos probando, estamos probando en este 2000, 2022, en este 2022 estamos probando su estudio, estamos probando el estudio para que cada día más eh, tenga mejor, mejor eh, calidad, audiencia. Estamos ahora en lo que es full full hd 1080p eh, estamos 1080p y ahora eh, en breve o sea eh, estaremos transmitiendo transmitiendo para ustedes para ustedes mi nombre es víctor cano víctor cano garcía director general y dueño de, de radio estudio 1080p internacional estamos también en radio estudio tv 1080p en lo que es el canal de youtube en canal el canal de la emisora y el canal de que ustedes puedan eh, seguir esta transmisión. Esta transmisión que se estará, estamos en transmisión de prueba. Estamos en transmisión de prueba para todos para la Truel, mi amiga, la cruel, eh, También a la Reina, Reina Esteve, Reina para Cristo. Estamos eh, también eh, saludando a Vicente Blanco estamos saludando a vicente blanco también a maría colón maría colón mi esposa eh, que está eh, por ahí está en sintonía también eh, estamos. a margarita castillo a margarita castillo a fleury mi cuñado eh, también también a su hermano también que está de cumpleaños en el día de hoy en el día de hoy está de cumpleaños muchas felicidades para él en este en este 2022 que sea de fructífero para él y su familia, sus amigos, sus amistades y las personas que le siguen y le quieren y le quieren mucho eh, de corazón. Eh, eh, eh, gracias en cualquier momento, en cualquier momento estaremos estaremos eh, transmitiendo, estaremos transmitiendo. tramos lo que es en lo que es eh, la transmisión eh, de prueba. Estamos en prueba. Eh, probando el sonido y probando todo eh, gracias nos vemos en breves mi gente